Los cambios en la política que también ganan tonalidades en Bolivia, Perú y Ecuador, pues en cada uno de estos países, con distinta intensidad y forma, se están llevando a cabo procesos electorales sobre los cuales realiza su análisis Raúl Sibeki. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Esta semana, el pasado fin de semana y en concreto el pasado domingo, hubo tres elecciones.